Algunos problemas de memoria se relacionan con asuntos de salud que se pueden tratar. Por ejemplo, los efectos secundarios de algunos medicamentos, un déficit de vitamina B12, el abuso del alcohol, tumores, infecciones o coágulos de sangre en el cerebro pueden causar pérdida de memoria y posiblemente demencia. Algunos trastornos del tiroides, de los riñones o del hígado también pueden contribuir a la pérdida de memoria. Desde luego, estas son afecciones serias como para acudir al médico lo antes posible. Por otra parte, los problemas emocionales tales como el estrés, la ansiedad o la depresión pueden hacer a una persona más olvidadiza hasta el punto de confundirse a veces con demencia. Por ejemplo, alguien que recientemente se ha jubilado o ha enviudado puede sentirse triste, solo o preocupado. Es normal que se sienta confundido y algo olvidadizo. Es cuestión de dar un tiempo prudencial porque estos problemas suelen desaparecer cuando lo hacen los sentimientos que lo han causado. Pero si no es así, habrá que pedir ayuda.